Sí, muy contento porque, bueno, estamos creciendo y eso es muy importante. Hoy en día, estando las cosas como están, todas las empresas están, pues eso, sufriendo mucho. Y cada vez hay más personas en Internet y más personas que conocemos que buscan. Por ejemplo, esta semana, para que tengas la idea, me han ofrecido tres multiniveles. Más wow. que yo ni conocía. Sí, sí, sí. Nuevos. Sí, sí, no, no, eh, dos eran de Angway, Ok. Y uno era de Herbalife. Y digo yo, pero vamos a ver, si yo en mi red tengo gente de Anguay y de Herbalife. Sí. Sois vosotros los que venís a mí, no yo a donde vosotros. Vamos. Uh -huh. Y obviamente llevan mucho tiempo y no, no, no ganan nada, no tienen prácticamente red, eh, consumen y son, es que ya lo he dicho, vamos a ver, si tú miras la estadística de crecimiento no crecéis. No, que sí crecemos. Mentira. Mira, en direct selling, si no sabían ni lo que era direct selling, si no saben ni investigar ni mirar, porque ellos dicen lo que escuchan. Sí. Mucha gente miente, muchos mienten. Ahí están las estadísticas, las estadísticas son estadísticas, los datos son datos, los hechos son hechos. Y bueno, ahí estoy peleándome con ellos. Incluso fíjate... Supongo que todos conoceréis a alguien de Anguay y, y sin, sin ánimo de hablar mal, yo les animé, les motivé, les dije que, que bien que están en una empresa multinivel, pero Por ejemplo, la pasta de dientes que es muy buena, miras y tiene flúor, no es orgánica La sí. pasta de dientes de Anguay no tiene nada que ver con la nuestra, es más cara y es como la de una tienda No muy es bien. especial y, sí. y vamos, les dices eso y se, y se sienten molestos pero que, míralo, investiga. Si yo no te miento, en fin. Bueno. Yo, yo de hecho estaba platicando con una persona que todavía está en órgano gold todavía. Imagínate, por Dios. Y este y me estaba me puso un video ahí de un cuate que estaba en China en una plantación de ganoderma, unos ganodermas más falsos que que nada, mano. Y entonces. Esta persona me dice, no, mira, muchos los los hacen los cultivan en bolsas, que es así como que con antibiótico. Y le digo, no, mano, le digo, ¿sabes qué? Necesitas ponerte a investigar porque la información que estás dando tú es totalmente errónea. Yo, en primera, esos ganodermas que están en China, así no salen los ganodermas, así no nace ganoderma. Claro. Porque tiene una estructura toda, toda extraña. Hola, ¿está Hola, Hola. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y usted? Excelente. Nada más yo no lo, veo, no lo puedo, no los puedo ver a ustedes, pero yo los, sí los escucho. Sí, no es que todavía no he puesto la cámara, la pongo la cámara. Ahora me lo Aquí está. Ah, ah, a ver, sí. Y sí, bueno, pues ya aquí estoy. Nada más que me estaba preparando para irme a un lugar más cómodo. Muy bien, excelente. Y que no se me, no se me descargue el teléfono. No, sí. Cuando quieras Israel me dices si empezamos, ¿eh? Si ves que va a venir más gente, eh, sí, claro. yo creo que empezamos no, porque mi, mi hermana está conectada con mi madre, ah, pero no, este, hay varias personas en una misma conexión, entonces sí yo creo que ya empezamos. Vale. Bueno, tú si quieres Israel, que tú eres el que me manda a mí, que tú eres el que conoce mejor tu red que yo y las necesidades que tienen, según la conversación que tuvimos por WhatsApp me comentaste que sería conveniente un poquito hablar de cómo hacer un pedido, cómo funciona la oficina virtual, qué herramientas tenemos dentro, qué son los PVs, los SV, y luego un poquito cómo empezar a ganar dinero, ¿cierto? Sí, sí, eh, correcto. Eh, solamente quería yo, o quiero yo, uh, pues hablar con, con, con Mildred y, y salir un poquito de las tendencias de lo que se escucha o de lo que se trae, de otros uh, multiniveles. Eh, generalmente venimos, o cuando llegamos a una compañía de multinivel, eh, traemos en mente eh, por malas, eh, malas formas en las que nosotros fuimos eh, entrenados, por así decirlo, eh, mala información, eh, o que nos quedó mal eh, el, el líder que teníamos, o todo eso. Entonces empezamos a hacer nosotros en mente una barrera y cada que alguien nos invita a un multinivel, pues sí, estamos muy desconfiados. Yo aprendí algo muy, muy uh, importante cuando eh, Teo me invitó a DXN. Yo estaba trabajando con otra compañía, hace un momento estamos hablando de ella, en donde pues generalmente los líderes que había eran los mismos. Pasó uno, pasó dos años y el único líder que había seguía siendo el único porque nadie le pegaba a, a, a la posición que tenía él, puesto que eh, era un, un, un, este, un sistema binario y todos sabemos que los sistemas binarios a la larga no son sostenibles. Entonces, eh, y de, de ahí yo me di cuenta de que pues no, no había ninguna oportunidad. Además de que Teo, con, con, con la influencia de Teo, que me dio páginas para investigar información, sitios webs confiables... Eh, pude yo darme cuenta de que la compañía en donde yo estaba poniendo mi cuestión financiera no era la compañía correcta. Entonces, ah, cuando yo conozco de XN, lo que me gustó fue que te me mira, te voy a dar información, te voy a dar páginas para que investigues, y en dos o tres días nos conectamos y hablamos del tema. Entonces, pues prácticamente eh, yo me decepcioné mucho de la compañía en la que estaba trabajando, porque hablaban con mentiras cuando yo me puse a investigar de verdad eh, la información que, que ellos decían que tenían, como que eran orgánicos, que tenían plantaciones, que tenían eh, eh, centros de distribución en varios países, cuando yo me puse a investigar y buscar por Google las direcciones, me doy cuenta de que muchas de esas eh, oficinas eran fantasmas, ni siquiera existían. Entonces eso pues me, me, me trajo para abajo, dejé yo de confiar un poquito en el multinivel, pero cuando empecé yo a tener información de, de xn me puse a investigar, de verdad a investigar, y pues me di cuenta que, que era una compañía confiable, por el tiempo que tiene, eh, más de 20, 29 años creo ahora, ¿no? Eh, en el mercado, es una, es una compañía, que es dueña de toda su infraestructura, ellos cultivan, cosechan, ellos distribuyen, ellos hacen todo, por esto es que los productos o la relación calidad Uh, calidad de precio es muy baja. eso es una gran ventaja que tenemos en DXN. Ventaja que no tiene ninguna otra compañía. Ninguna otra compañía tiene las la ventajas Entonces, eh, esto fue lo que me motivó a ser parte de DXN, pero les voy a dar un poquito de mi testimonio. Cuando yo empecé a hacer DXN, como estaba yo desmotivado, eh, pues me inscribí, pero hasta ahí. Me inscribí y empecé a inscribir gente eh, a diestra y siniestra, no tenía ya una educación eh, de cómo se estructuraba una red. Por eso es bien importante este tipo de, de entrenamientos, en donde los líderes nos enseñan a, a cómo desarrollar. Nosotros ahora podemos ser un vehículo. A nosotros nos tocó eh, tropezarnos y el trabajo de nosotros, creo eh, que es mi patrocinador, eh, y el trabajo mío es poder hacer que ustedes de cierta forma eviten esos tropiezos. Nosotros somos el atajo para que ustedes puedan desarrollar una, una red que sea una red um, eh, sostenible, que sea una red sólida y, y yo les recomiendo entonces que lo primero que tenemos que hacer es empezar a conocer nuestros productos y a conocer nuestra compañía. Eso es bien importante, tener los fundamentos uh, o los cimientos para poder empezar a desarrollar una red Ahora, todos nosotros tenemos familiares, todos nosotros tenemos amigos, tenemos personas. Y fíjense bien algo que es bien interesante. Eh, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los, los animales, los depredadores, ellos saben cuando una presa está uh, lastimada. Y eso son a los, a los animales que atacan, ¿verdad? Los tiburones saben cuando un pescado está, eh, está lastimado o no nada bien y van y lo atacan. ¿Por qué? Porque son presas fáciles. Los líderes, yo no sé por qué, pero los líderes tenemos algo así, y digo tenemos porque todos somos líderes. El simple hecho de estar conectados nos está convirtiendo en líderes porque nos, nos enseña que tenemos el deseo de, de crecer, de conocer más la compañía. Los líderes tenemos eso. Podemos ver en las personas el potencial que tienen, con tan solo hablar con ellos. Esa capacidad que tiene el líder es, es, es increíble. Y la mejor noticia es que un líder no nace, un líder se hace. Entonces, nosotros con este tipo de, de, de juntas, con este tipo de eventos, podemos crecer, podemos ir formando nuestra trayectoria en DXN y sobre todo una trayectoria sólida. Hay un dicho, eh, hay, hay un dicho que me encanta, y si tienen papel y pluma, apúntenlo porque es, es, es, es para utilizarlo en nuestro, ahora que tengamos nuestros, nuestros, nuestras reuniones con nuestros equipos. Acuérdense que cada uno de los que estamos aquí, somos eh, la cabeza de un equipo que prontamente se va a empezar a formar. Yo confío en que cada una de las personas que están conectadas van a desarrollar eh, una red y van a llegar lejos. Entonces hay un dicho que dice, nadie sabe tanto que no pueda aprender algo y nadie sabe tampoco que no pueda enseñar algo. Ahí les va otra vez. Nadie sabe tanto que no pueda aprender algo y nadie sabe tampoco que no pueda enseñar algo. Y esto va para las personas que dicen, yo no sé hablar en público, yo no puedo, eh, eh, la computadora es muy difícil para mí. Eh, para eso estamos nosotros, para eso estamos eh, eh, los líderes, eh, para apoyarlos en este tipo de problemas. Si no tienen uh, eh, conocimiento de lo que es la computación o los sistemas, no se preocupen, eso no tiene que ser impedimento para que nosotros podamos aprender y uh, no duden en llamarme, con toda confianza pueden llamarme. Oye, Rae, ¿Sabes qué? Explícame, no entiendo cómo se hace esto, cómo se hace el otro. Yo con todo gusto eh, estoy para ayudarlos. Nosotros somos su, su, su, su soporte, su apoyo. Entonces nosotros queremos que lo que está pasando ahorita con los líderes les pase a ustedes también. Yo apenas hasta hace poco empiezo a desarrollar la red como, como debe de ser y Teo no me va a dejar mentir. Eh, estaba yo entre sí, entre no, pero otra característica que tienen los líderes es que son persistentes. Eh, yo cuando no hacía BXN eh, eh, por algunas situaciones, cuestiones, cuestiones personales, siempre estaba ahí para preguntarme, oye, ¿cómo te va? Y eso motiva muchísimo. Motiva muchísimo porque ves que de verdad eh, eh, tu líder está al pendiente de lo que tú haces. Entonces, eh, eso me, me levantaba el ánimo cuando yo estaba con el ánimo bajo, el que me llamara y me dijera, ¿Cómo va todo? ¿Cómo, ¿En qué te puedo ayudar? Híjole, eso me volvía a, a prender la luz al final del, del túnel, ¿verdad? Como decimos. Entonces, ahorita yo estoy listo para empezar a desarrollar el negocio como, como debe de hacerse. Eh, cimentándolos a ustedes, yo tenía bastantes años de que no me, me ponía las pilas, como decimos. Y, y empezaba a trabajar con mi equipo. Eso es lo que faltaba para que para que mi red empezara a, a, a crecer. Entonces, ¿y esto cómo pasó? Porque yo me estaba conectando cuando Teo manda información de los entrenamientos que tiene en España. Pues yo me conecto, me conecto y eso motiva. eso motiva y eso te hace crecer. Nos enseña y nos, nos nosotros aprendemos a estructurar una red como debe de ser. Me lleva mucho para, para abajo las personas eh, que estaban yo en mi red y que yo confiaba en ellas y que de verdad... No, no, no quisieron seguir haciendo la red eh, por alguna o por otra razón y eso me, me, me tiraba. Yo decía, bueno, pues yo, yo estaba ayudándola, pero le puse demasiada preocupación a eso y no debe de ser así. La gente que va a estar, va a estar y la gente que no va a estar, no va a estar. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que echarle ganas. Y yo estoy comprometido y más con las personas que estoy viendo que están conectadas, ¿verdad? Porque eso muestra de que pues hay un interés de por medio, entonces... Eh, créanme que, que, que me, me da mucho gusto el, el que podamos eh, empezar a, a, a enseñarles. Ya vimos lo que son los productos, ya vimos el potencial que tienen los productos de DXN, productos excepcionales. Y ahora sí me interesa y me gustaría que eh, empezáramos a, a ver cómo poder invitar a gente, qué estrategias podemos manejar, eh, eh, conocer nuestra página web. Cada país tiene sus páginas, eh, webs son diferentes, pero bueno. Como dice el, el, el dicho, no el dicho, como dice eh, el XN, ¿no? en sus siglos principal dice eh, un mundo, un mercado. Las páginas están conectadas y podemos nosotros conectar personas de todo el mundo. Y quién mejor para, para, para hablarnos acerca de esto, de cómo ha podido llegar a tener una red de 15 mil personas, que mi gran amigo Teo, Teo Irasusta. Uh -huh. Entonces, Teo, te paso el, el micrófono. Bien. Pues fijaros que, bueno, no, nunca habías comentado todo esto y menos a público, ¿no? Eh, yo me sé muchas cosas de la vida de Israel, muchos problemas que ha tenido en su vida personal y a mí me preocupaba porque al final pues se crea un vínculo y yo le aprecio mucho, ¿no? Y sobre todo tengo tanta confianza en que él es capaz de hacer lo que quiera hacer. Obviamente cada uno tiene en su vida, tiene momentos concretos que le pueden impedir ir caminando hacia ciertos objetivos, pero si tú estás ahí y tú estás pendiente y tú quieres ayudar a la gente, pues llega un momento que ellos también pueden y toman su decisión, porque no todos tenemos el momento adecuado en el momento en que empezamos a, a hacer una cosa, ¿no? Y poco a poco se van haciendo, pero bueno, vamos a ir a grano, Fijaros, Voy a explicaros un poquito el significado de unas claves, de unas letras, que son los SVs y PV. no se voy a compartir la pantalla aquí, fijaros, cuando hacéis un pedido, cuando queréis saber, a ver, eh, cuántos puntos tengo que hacer, qué son los puntos, eh, cuántos SVs tengo, para qué sirven, cuántos son los PVs grupales, los SVs grupales, bueno, aquí en esta diapositiva, eh, es una breve descripción y luego os lo voy a pasar, eh, esto se va, lo estoy grabando esta vez, por la otra vez se me olvidó, os lo voy a pasar a una página web que tengo una chica en Estados Unidos, que tengo acceso a su, a su oficina virtual, porque ella no es capaz de entrar, no sabe entrar a la oficina virtual, no importa, yo le ayudo. Cuando ella quiere hacer un pedido, no importa, yo le ayudo. Eh, poco a poco, cada, como trabajamos en equipo, vamos cu cubriendo las necesidades que tienen unos con las capacidades que tienen otros. Eso es lo bueno de hacer Red en equipo, ¿no? Hay personas que no tienen más que un celular, no, no hay problema. Otros eh, no saben manejar un ordenador. Yo no sabía entender un ordenador hace 15 años. No sabía qué botón había que dar para entender un ordenador. Ahora se si evita vídeos, preferido aprendiendo, ¿no? Pero bueno, en fin, os voy a enseñar esta diapositiva, que esto se hace desde aquí. Mira, a ver, no, ahora tengo que cambiar, un momentito. Ahora tengo que irme aquí. Vale, compartir. Fijaros, PV, puntos de valor, como dice la palabra, tiene un valor de puntos, todos los productos que cuestan dinero, que no sean trípticos, que no sean productos de promoción, tienen un punto de valor. Los puntos de valor se acumulan todos los meses y no se pierden nunca. Luego os haré un ejemplo para qué sirven. ¿Realmente sirven? para ir aumentando de rango hasta agente estrella. Agente estrella, por ejemplo, eh, Israel ya tiene seis líneas con agentes estrellas, ya está a punto de calificar como diamante, porque ha estado, aunque ha trabajado poco y a tirones y a ratitos, trabajaba seis meses, luego otros seis meses no, cuando él ha podido, pero aún así no ha perdido nada. En muchas otras empresas, si no consumes un mes o dos meses pierdes todos los privilegios que has adquirido. En esta compañía nunca pierdes ningún privilegio. Ya tienes un rango que no se pierde nunca. Ahora bien, tú vas a cobrar comisiones en base a ese rango y en base al volumen de facturación de ese mes. Pero los PVs van acumulándose todos los meses de todas las compras tuyas y todas las compras que se hagan en tu grupo. Luego está el valor de venta o pago de bonos, el SV. El SV es... Todo producto tiene un valor de PV y un valor de SVs. Ese valor de SV es a lo, añade, a lo que se le aplica el tanto por ciento de comisión que tú cobras. Por ejemplo, si vas a cobrar un 25%, porque tú estás como agente estrella calificado, o cobras un 6%, o cobras un 37% porque eres un diamante, tú vas a ganar ese 37% o ese 6% o ese 21% en base a la suma de SV de ese mes. Los SV se calculan mensuales. Los SV no se eh, guardan para el mes siguiente, porque se hace una facturación comisionable mensual. Si yo facturo este mes, por ejemplo, todos los meses ando facturando entre 50 y 60 mil dólares mensuales, que estamos hablando de casi medio millón de dólares al año, pues ¿qué pasa? Pues que a mí cada mes me pagan sobre el volumen de SVs, sobre el volumen, sobre el... El, el tanto por ciento de comisión que yo tengo derecho a cobrar por el rango que tengo. Luego pone PGPV y luego también está PGSV. Esto quiere decir que todo todo el volumen de puntos o todo el volumen de sv que hay en tu red se acumulan mensualmente. Entonces yo veo en un mes cuántos pgpv tengo y digo cuántos puntos se han hecho en mi red. Porque cada producto tiene un valor de puntos diferente, no es un tanto por ciento eh, igual en todos los productos. Y luego os voy a explicar el por qué. Y de GPV lo mismo. De GPV y SPV generados por tu línea descendente excluyendo los agentes diamantes. QSD significa, eh, Q como era, es que es en inglés, SD es Diamond Star. Es decir, un agente estrella diamante cualificado ¿Qué quiere decir que cuando ese agente se es estrella cualificado Los puntos que no pertenecen a ese grupo Esto es más complicado Son los que se computan en el DGPV Bien. Eh, DGPV es todo Tengas diamantes o no tengas diamantes en tu red Y luego están los PVs promocionales Que también se generan por el IOC Que es otro tipo de comisión Esto es un poco el lío al principio ¿eh? Tampoco hace falta que lo sepáis yo prácticamente, hasta que llevaba cinco años, ni me preocupé de saber esto. Ya porque lo tenía que explicar y me empecé a preocupar. Yo me preocupaba de generar volumen, de mover producto y de hacer red, que es lo que hace que yo gane dinero. Porque el sistema, la compañía, te va a pagar todos los meses en relación a ese puntaje y poco a poco vas conociendo también incluso la oficina virtual, que os lo voy a enseñar ahora. Los PV promocionales son los puntos que se acumulan para los viajes que te regalan. Por ejemplo, yo descubrí una cosa muy curiosa. Resulta que en mi patrocinador, el patrocinador y el patrocinador que estaba por encima de ellos, tenía menos puntos promocionales que los que yo tenía. Y yo no podía entender. Y yo iba a los viajes y él no iba. Y él estaba antes que yo. Digo, qué raro. Esto igual no lo saigo en Israel. ¿Y por qué es esto? Porque resulta que si yo tengo muchas líneas en anchura y tengo muchos directos con rango, tengo más puntos promocionales que los que no lo tienen. Es decir, hay personas que tienen toda mi red debajo de él, si no, tiene solo un directo que ha funcionado, que soy yo. Entonces, claro, él tiene menos puntos, aunque también estén los mismos. Esto es un poco complicado. No, a esto no hace falta que le deis vueltas. Bien. Ahora lo voy a explicar dentro de lo que es la oficina virtual cómo se ve esto que os he explicado. Y lo voy a haceros un gráfico, un ejemplo, que esa es la mejor manera de entenderlo. Fijaros, voy a compartir ahora la oficina virtual. Bueno. Eh, si queréis hacerme alguna pregunta de esto Antes de continuar O mejor os explico cómo se ve en la red Y así lo tendréis más claro Mira fijaros. Esto es la oficina virtual Cuando uno de vosotros entra en la oficina virtual Tiene que entrar en la página de xn 2 Pincha en el network Tiene que haberlo activado Cuando se ha afiliado Y si no lo habéis hecho Me decís a Israel o me decís a mí Pones tu, tu usuario Pones tu contraseña y la clave que se pone aquí Y tú entras, ¿vale? Una vez dentro Esto es de una distribuidora que tengo, creo que en, en Dallas Bueno, aquí me pone Los puntos que tengo durante el mes Que en este caso tiene 43 Ella no ha hecho ningún punto personal PPV quiere decir Puntos de valor personales pv son puntos de valor Y PP son puntos de valor personal Sin embargo, tienen PGPV Que es lo que hemos hablado antes que son los puntos grupales Más los personales de 43 ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 43 puntos en su grupo Pero ella no ha hecho ningún pedido todavía Vale, De hecho aquí tenéis una I Que os lo explica ¿Ves? Personal point value Total PPV generado From all personal Cambly in, in month En este mes Los puntos que se han generado De forma personal En este mes vigente Y si pinchas en la I De GPGPV te dirá Generados fueron al personal Inmon y luego mira, Aquí tiene Estados Unidos y en Panamá A esta chica hay una persona en Estados Unidos Que ya ha filado, que ha hecho un pedido Y en Panamá tiene también unos puntos acumulados Vale, bien ¿Qué más os puedo explicar aquí? Bueno, aquí en el menú de arriba Que lo podéis poner en inglés o en español Yo lo puesto en español Pues yo no sé hablar inglés Aquí tengo Compras en línea. ¿Cómo puedo comprar productos? Es más fácil hacer el pedido por teléfono, pero aquí también Israel, como es el que más tiempo lleva, os puede decir dónde comprar los productos más fácilmente y cuál es el mejor modo. Pero también se puede hacer por compra en línea. Aquí tienes tu lista de compras que has hecho de un año de atraso, mi calificación de PV también en los meses anteriores, las promociones que hay en este momento, qué viaje de seminario hay información de los bonos que he cobrado, mi marketing es la red que yo tengo y aquí tengo un download form, quiere decir que yo puedo bajarme todas las listas de precios. Pero normalmente yo siempre hago los pedidos, esta es la red de ella, ¿no? Tiene personas, tiene 11 distribuidores, una persona que ha trabajado muy poquito, ya veis que ella se llama Susana, Susana que solo lo tengo que borrar, porque no se vea en el vídeo que subo a YouTube, los 43 puntos que os he dicho, pero no tiene P&Vs personales, ella es agente estrella, incluso una persona que va haciendo pedidos paulatinamente, quiera o no, va a llegar a llegar agente estrella y va a tener derecho a un descuento de un 23 a un 25 ciento sobre los svs Esto es importante. Aquí tenemos otra persona que, bueno, esta Fátima, que está en Costa Rica, ya tiene 186 puntos acumulados en el tiempo que está afiliada. Maite, que es una chica de Italia, que además la introduje yo y se la puse a ella, tiene 2.583 pvs acumulados. Esta H suele hacer bastantes pedidos personalmente. Zoida tiene 409, bueno, aquí tiene diferentes personas. Tú puedes controlar, por ejemplo, Maite, que yo le he ayudado, pincho aquí, y yo puedo saber qué pedidos ha hecho en los últimos meses. Fijaros, por ejemplo, ella el último pedido que hizo lo hizo en octubre del año pasado. Otro en junio del año pasado. Este año yo sé qué meses ha comprado pedido. Yo sé que compra cada dos o tres meses. Yo sé que este mes probablemente en febrero o marzo comprará. Bien. Yo tengo el control de todo esto. Esté en el país en que esté. Muy pocas empresas te permiten afiliar a personas en tantos países como nosotros. Bien. Luego, eh, os voy a enseñar. Si tú quieres hacer compra, paso al menú, le das a... ¿Dónde está Creo que en esta página también, si te mueves hasta abajo, está el icono para hacer compra en línea. Sí, puede ser este Uso Online puchas sí, Eso. es sí. también, efectivamente. ¿Ves? Es que yo no la conozco tanto como tú. Pero sí, efectivamente. Y luego aquí vais a ver, fíjate, por ejemplo, vamos, el Cocochi, que es un producto que consume todo el mundo. Tiene un valor de 26 euros. Precio distribuidor, DP es precio distribuidor. PV tiene seis puntos de valor pero tiene 12,80 SVs. ¿Qué quiere decir esto? que Si tú estás al 31% o al 25% o lo que sea, tú vas a ganar en base a la suma de este valor, que se hace el cálculo mensual. Entonces, aquí puedes ver todos los productos, lo añades al carrito y lo vas acumulando. Igual se me ha caducado, porque... Ah, no, ya me ves. A ver. Eh, pincho aquí. Pincho aquí, esta es la opción, pues si vas a comprar un IOC o si vas a hacer un pedido normal. Por ejemplo, añado esto, continuo con la compra, pues añado esto, continúo con la compra, hago un pedido de varias cosas. Vale, no quiero comprar nada más. Vale, entonces aquí arriba, donde está? A ver, carrito, aquí está el carrito, pues voy al carrito. Y el carrito me dice qué productos tengo Ah, pues que quiero, en vez de un Cordy Cordipine Quiero dos, pues le sumo Dos más, por ejemplo ¿vale? Pero Aquí tengo el total, tengo 190 dólares Tengo 101 SVs Ya veis que esta es la columna de los SVs Ya me hace el cálculo Y tengo 62,40 PVs ¿sí? Entonces le doy a seguir comprando Si quiero seguir comprando Y si no quiero seguir comprando Pues cojo vuelvo otra vez al carrito voy a revisar pongo los datos voy a continuar que normalmente está, está en Texas no en Dallas no, Texas en Dallas, ¿no? Dallas es Texas si, sí. sí, no, no y ahora si sí, quiero pagar con Visa con Mastercard, con Amex, Discover o lo sí. que sea meto el número de tarjeta de crédito y ya está. Y me mandan el pedido a casa. Bien. Es fácil y sencillo. Ahora bien, os voy a hacer un ejemplo. He escrito aquí el texto que ha dicho antes. ¿Veis? Sí. ¿Veis, verdad? Bueno, bien. Fíjate. Eh. La mejor manera de ganar dinero rápido es haciendo esta estructura. Y voy a explicar por qué. Esta compañía es la única que estás tú Tú te afilias, empiezas a usar los productos, muy importante, empiezas a, a ver los tipos diferentes, El, pasta de dientes, vamos. Yo creo que no conocéis a nadie que no use pasta de dientes. Sería horroroso. Uh -huh. Y si conocéis a alguien, pues, pues, pues, convencerle para que se limpien los dientes y compre nuestro producto. <risa> ¿Verdad? <risa> es decir, al final es fácil encontrar consumidores. Lo que no está fácil es encontrar personas como Israel, Personas como, vos, como vosotros, que están aquí comprometidos, que quieren aprender, que quieren ser mejores para ser más líderes. Pero solo los líderes se preocupan de aprender para ser más y poder hacer más, para poder tener más. Pero hay mucha gente que quiere tener más sin hacer porque no son. Entonces, vosotros no sois de esos. Ahora bien, si tú estás aquí, en esta empresa, como no es un binario, como ha dicho él antes, los binarios pasa Voy a explicar un poquito. Yo he estado en varios binarios. A mí me decían, no, es que nosotros te ayudamos a hacer una red. Ah, muy bien. Vale, entonces nosotros te metemos en un lado. Voy a poner este ejemplo para que veáis. Y yo me quedaba haciendo esta aquí solito. No, este tiene que estar aquí abajo. yo hacía mi binario. Este metía otro. Pero, ¿qué pasa? Si en esta estructura del lado izquierdo, arriba hay 8 o líderes, y empiezan a meter mucha gente, llega un momento que tú nunca alcanzas el lado derecho con el lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas se quedan aquí, en este lado, que no consiguen jamás alcanzar el otro lado grande. Yo en, la, en el binario más grande que he tenido, tuve 33.000 personas en un año, aquello fue algo impresionante, me cerraron la empresa, y me quedé con una cara de toto, que, que de verdad que no se pueden imaginar, estaba ganando muchísima plata, conseguí equilibrar las dos piernas, cosa aquí muy difícil, pero en mi estructura de esas 33.000 personas no hubo más que 10 personas. Las empresas juegan con esa estadística. Hay muy poca gente que, que lleva los dos niveles. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas comisiones no se comisionan porque no se iguala y se las queda la compañía. Y al final no son sostenibles, porque al final los que están aquí, muchos, empiezan a agobiarse y se van a otras empresas. Y al final todos acaban entrando en empresas que no son binarios. De hecho, en muchos países los binarios están hasta prohibidos. Bien, ahora voy a explicar la diferencia con esta empresa. También os puedo explicar, si queréis, la diferencia con las matrices forzadas. No sé, que parece que como lo explico, quizás porque... Sí, podría sí. ser, ¿no? Bien. En las matrices forzadas, dice, no, tú vas a comprar una cobrar una estructura de 3 por por 8 o 9 ¿qué quiere decir eso? que tú vas a hacer una red en la cual ahí tengo el circuito. Uy, aquí aquí entran 3 imaginaos que yo meto a 20 personas bueno, pues esos tres irán debajo de otros tres y de otros tres aquí otros tres estos van 3 por 3, 9 por 3, 27 entonces yo cobro en nueve niveles de profundidad. ¿Cuál es el problema? Que Si a ti te toca un líder muy bueno aquí abajo, en el nivel 9, de ahí para abajo no cobras nada. No. Pero se quedan calvas, porque de repente yo meto 20 personas y esta red empieza a crecer de aquí abajo y aquí abajo y aquí abajo muchísimo, pero resulta que estas redes no crecen. ¿Por qué? Pues porque no tienen capacidad de crecimiento. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Hay muchas calvas y muchos agujeros que no se rellenan. Y entonces, también son estructuras que no son sostenibles. Por eso, muchas caen, ¿no? Muchas caen, mucha gente no gana dinero y se va a otras empresas. Y luego, es muy injusta, porque de lo que se genera aquí abajo, yo no cobro nada, porque están debajo de mi noveno nivel. Entonces, es absolutamente injusta todas las matrices forzadas. Pero bueno, en el nuestro hay una ventaja impresionante. Yo trabajo en anchura. Imaginaros, yo tengo en ocho años, que todavía no llega, yo tengo una estructura de 120 directos de anchura. Tengo en este nivel 120 personas. De esas 120 personas, tengo exactamente, eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas que están creciendo. Que son realmente líderes. De los cuales... 5 son ya diamantes uh, calificados. Pero aquí abajo, en una estructura tengo tres diamantes, en otra tengo otras tres, aquí tengo otras dos. Es decir, en esta estructura hay mucha rentabilidad, porque yo tengo nueve fuentes de ingresos bastante gordas, sin embargo, de las otras 120, en un mes uno consume 500 dólares, otra línea consume 50 dólares, otra línea consume 1.000 dólares. Sin embargo, en alguna de estas líneas nos consume 15.000, otros 10.000, otros 20.000. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la anchura te da la rentabilidad, pero la profundidad te da la seguridad. Tenés que hacer una... una, una... A ver. Anchura, rentabilidad. Aquí es donde se gana el dinero, porque hay muchas fuentes de ingreso hacia mí hacia arriba. Es como si yo tuviera una franquicia McDonald's, que es muy conocida, y McDonald's me dice, bueno, como tú eres muy bueno y vendes muchas hamburguesas, te vamos a dar el derecho a ser un máster franquiciado. ¿Qué quiere decir? Que me dan derecho a montar más franquicias. Que yo monto 20 franquicias que hacen que aumente mi volumen de facturación. Entonces voy a ganar mucho más porque tengo mi franquicia principal más otros 20, que me dan una comisión añadida. Si yo tuviera en vez de 20, 2, aparte de mi primera, ganaría mucho menos, porque el volumen, aunque facture lo mismo. ¿Por qué? Porque el diferencial es menor. No sé si me hago entender en eso. Esta es la, la clave que muchas personas no lo hacen bien. ¿Por qué? Porque... Cuando me ha pasado a mí alguna vez y nunca me canso de decirlo, digo, oye, me dice, algunos, ¿cuál es el mínimo de mínimo que tengo que hacer para ganar mucho? No hagas, no hagas, porque tú nunca vas a saber quiénes son los que realmente se comprometen y quieren trabajar. Yo, yo metí a 120 personas en anchura y tengo nueve y casi 10 comprometidos. Yo estoy enfocado, una vez que yo consiga que esos 10 se hagan diamantes yo tengo diamante corona de, de rango que es embajador con es el doble un diamante corona tiene que estar ganando cerca de vamos a decir de 80 mil a 100 mil dólares que ya está bien mensuales sí. ¿eh? yo creo que 80 a 100 mil dólares se puede vivir bastante bien. os digo una cosa ¿eh? yo gano bastante menos que eso pero bueno bien eh... Cuando Si algún día os compráis un Ferrari, llegaréis un momento que ya os aburriréis y no andaréis ni con él, porque idealizamos. Pero nunca os aburriréis de ayudar a las personas y ver cómo gente vive y mejora su salud gracias a vosotros. Eso nunca os acostumbraréis. Es emocionantísimo. Bueno, entonces, estrategia. Tenéis que hacer esto. Y de verdad os digo, no, no, no, no os inventéis nada. Uh. Seis personas Buscar seis personas que quieran trabajar, de momento, y luego otros cuatro más. Cuando tengáis seis personas que están trabajando, yo hice mal ¿eh? meter 120 directos. No es conveniente. ¿Por qué? Mira, imag imaginaros, eh, esto, es, esto sí que es interesante, fijaros, yo estoy aquí y meto uno, dos, tres, cuatro, cinco, mis seis. Yo quiero que esos seis se hagan agentes estrellas. Que lleguen a un rango star. Vale. Los seis. Muy bien. Si yo mi séptima persona cojo y veo, a ver, ¿quién está trabajando más de estos? Bueno, pues está trabajando más este hombre. Bueno, mi, set, mi séptimo se lo meto a esta persona. Mi octavo se lo meto a esta porque también trabaja. Y este no trabaja, no importa, le meto a mi noveno. Y él, obviamente, también, aquí también. Voy ayudándole. Ahora bien, nunca le hago en anchura. Nunca voy a hacer esto. Porque si no, si yo hago esto, voy a convertirle en un vago. ¿Por <coughs> voy a trabajar yo si él me hace la vez. No. no. Yo voy bajando en profundidad. Fijaros. Eh, ¿Qué chupas, esto? Yo voy metiendo personas debajo, ahí no, un momentito, aquí. Y de repente, aquí abajo, esto me ha pasado, eh. Me ha pasado, a mí me ha pasado. esto. Tengo un diamante en cuarto nivel en profundidad. Ni el que le patrocinó ni el que le patrocinó ni el que le patrocinó no hizo nada. Y el cuarto me sale un fenómeno. Y yo me puse a trabajar con él porque era muy bueno. Y se ha hecho diamante y ya tiene otro diamante en Nueva York, ¿no? Él es de España. Se llama Iván García, bueno, a un chico muy mejor encantador, andaluz. Eh, cuando yo encuentro a alguien bueno por aquí, me pongo a trabajar con él y con los que tenga por aquí, claro. Y ellos, ¿qué pasa? Que ellos van a empezar a meter personas en su red, van a buscar con su medio y este, pues encuentra uno y lo pone aquí, sí. este pone y lo pone aquí, y luego este pone otra persona aquí, y otra persona aquí. Es decir, él está trabajando en la red. Y yo le ayudo poniendo personas debajo. Siempre que luego vaya viendo que esta persona realmente está trabajando. Porque si veo que trabaja mucho más este, me pongo a ayudarle a este. ¿Por qué? Porque este sabe menos. Entonces yo tengo que buscar personas que realmente estén comprometidas y quieran trabajar. Cuanto más rápido ayude a que esta persona sea gente estrella, yo tengo que ayudar a las personas de abajo y a él para que llegue a gente estrella cuanto antes. Y todos los meses haga un volumen mensual que vaya creciendo. ¿Por qué? Porque así yo voy a ganar más, pero yo tengo que ayudarle a él. Pero vamos a suponer que aquí tengo a uno que no trabaja, que le metí a este que no trabaja, pero resulte que yo pongo a otra persona aquí abajo y esta persona quiere trabajar. vale yo aunque Aunque es un tercer nivel en profundidad, no importa. Porque si estos no compran y no consumen, es como si fuera mi primero esta persona. Si esto se hace diamante, esta persona, como Iván, es un diamante de primera línea mío. Me califica y me da comisiones como si fuera mi primer diamante. ¿Por qué? Porque yo le he ayudado a él. Porque si estos no han hecho el negocio, obviamente no le han podido ayudar, porque no han hecho el negocio, y no saben, no quieren, no importa. Ahora bien, Tú llegas al rango que llegas, nunca lo pierdes. En otras siempre y luego, aunque llegues a un rango muy alto, no te obliga a la compañía compras enormes. Herbalife, por ejemplo, que me perdonen cuando escuchen este vídeo. Pero no me acuerdo, hay un rango, que ahora no me acuerdo el nombre, que te obliga a hacer una compra de 3.000 dólares. Cobran 6.000, si no compran 3.000, no cobran 6.000. que pues lo claro, ¿qué hacen? Compran 3.000, regalan los productos para poder cobrar los 6.000 que al final se quedan con 3.000 de 6.000. En muchas empresas hacen esto. Aparte que son estructuras totalmente tiránicas. Aquí no. Aquí, cuando uno quiere trabajar, trabaja. Si quiere ser ayudado, es ayudado. Y de esa manera creamos un equipo de personas. Yo os puedo decir que lo más importante es ayudar a encontrar a esas personas que realmente de estos seis... Seis. Cuando veis que esos seis están creciendo meter todo debajo de esos seis y buscar seis líneas que trabajen, seis líneas que hagan reuniones en casa, seis líneas que pongan publicidad en internet y redes sociales, seis líneas, seis personas en seis líneas diferentes. Cuando las tengas, buscas otras dos o tres más. Lo ideal es tener diez. Yo tengo nueve, pero a partir de un doble diamante, triple diamante ya estamos hablando de 8.000, 10.000, 20.000, 5.000, depende el rango, depende el volumen de facturación. El rango no te va a dar la comisión, el rango te lo va a dar el volumen de facturación. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros. A ver si soy capaz de... ¿Hasta aquí habéis entendido? ¿Hay alguna pregunta? Voy a abrir el chat. No. O, si tenéis alguna pregunta, me decís, alguien que tenga experiencia en otras empresas en multinivel, ¿ve diferencias con esto? Bueno, para mí esto es, es este, las compañías que yo estuve trabajando, nunca había visto este, mucho menos la compresión dinámica que le llaman en el DXN, de que cuando yo tengo ahora mismo 26 líneas directas, de esas 26 líneas directas, obviamente ahorita estoy enfocado en que me trabajen cuatro que necesito para yo calificarme como diamante, entonces, um, pero si de esas 26 por eso les, yo, yo les decía no que escojamos seis personas y nosotros tenemos, como les digo yo, familia, tenemos primos, familiares, hermanos, no sé, que pudieran eh, trabajar junto con nosotros y ensamblar o hacer una, um, una, una línea directa sólida. De ahí, entonces, empezamos a trabajar hacia abajo. Y como dice Teo, sí, es, es, es, es, es cierto, a veces uno empieza a poner eh, personas porque necesitamos y debemos ayudar a nuestra, a nuestra red, pero hay gente que pues no está hecha para eso. Yo mejor ahorita les estoy diciendo, mira, si tú no quieres trabajar con toda confianza, dime, ¿sabes que Yo no soy para esto. Pues sí, tiene razón, no es para eso. Y así nada más nos enfocamos en la gente que de verdad quiera trabajar. Tenemos que conocer nuestra red, porque a veces empezamos a poner gente en donde no tenemos que poner gente cuando queremos ayudar a nuestras líneas. Pero si nosotros hablamos con las personas y vemos... Quienes desean trabajar junto con nosotros, entonces tenemos ya las líneas en donde podemos nosotros eh, eh, crecer, que es, lo, es, es lo, lo importante. Entonces esa conversión dinámica me encanta, no había en otra, en otra compañía esto. esto. os voy a contar un poquito lo que me ha pasado a mí. Bueno, eh... Antes de que me pase, sorry. Este, rapidísimo, ahorita que hablabas acerca de lo de la página para compras, nosotros tenemos un centro de distribución en Chicago con la señora Edelmira Almanza. Está conectada Yasmín, que es su hija, y les voy a dar el teléfono. Si quieren ir a comprar directo allá, ahí pueden obtener su producto inmediatamente. No tienen que esperar el tiempo que, que tarda para, para llegar. El número de, de, del centro de distribución es 773-349-175. Lo vamos a poner. Entonces, eh, eh, a ver si me pueden mandar la dirección para recibirlas si la apuntan pueden ir directamente a comprar sus productos ahí y ahí mismo se los llevan en el momento. Ahí mismo le dan sus puntos, ahí mismo todo. Listo. Okay. Bien, fijaros, voy a poner otro supuesto. Este es un supuesto, para que os hagáis Aquí está, aquí estoy yo, que tengo mis, mis seis. Fijaros, os voy a contar el caso, el caso de de Iván. Eh, yo afilié una persona, eh, es que esto es, es, es, es impresionante, Los voy a contar lo que me está pasando, fijaros, eh, que se llama, eh, no me acuerdo, bueno, él vive en Estados Unidos, ahora. vivía en el español, es venezolano, y la afilié aquí. Él hizo mucho trabajo en Facebook, todo Facebook. Afilió como a unas ocho personas, el solito, uh -huh. pero eh, aquí está Estoyan, no, espérate, no. Estoyan, Estoyan es un búlgaro que el día en Dios vino, oh, joder, por Dios, un momentito. Que es este señor, el rubí, pues está a punto de ser diamante. Y luego, fijaros es lo que es que, es, que esto es increíble. Luego resulta que aquí abajo está Iván, que también es diamante, que a su vez tiene aquí abajo otro diamante, que a su vez tiene otro diamante paralelo y que a su vez está a punto de tener otro tercer diamante aquí. No. Es un fenómeno este chico. Iván, ahí está, está en YouTube también. Bueno. El hecho de que en esta línea que está muerta, tengo dos diamantes, este sería como si fuera primero mío y este también es como si fuera primero mío. Es decir, una línea me ha dado dos líneas de diamantes. Increíble. Porque DXN considera que estas dos líneas de diamantes las ha tenido que ayudar a hacer simplemente y formar otro diamante que soy yo. Ahora bien, si algún día este hombre decide trabajar y se hace diamante, automáticamente la compañía le daría ese privilegio a él. ¿Por qué? Porque están debajo de él y son sus dos. Él no pierde nada. Esto no te lo permite ninguna otra compañía del mundo. Es fijaros, la herencia que me dio a mí este hombre. Me ha dado dos diamantes de herencia. Entonces, muchas veces no sabes quién va a ser un fenómeno. Por eso, si tú trabajas solo con seis líneas, al principio, y luego diez. Y de esa manera, trabajar con personas... Mira, los emprendedores somos muy pocos. Los consumidores somos todos, pero nos interesan mucho, muchos consumidores. Porque tener muchísimos consumidores por todos los sitios es lo que va a hacer que la red siga aumentando el volumen de facturación. Es decir, probablemente en mi red haya un 95% de solo consumidores. Pero esto es una cosa súper importante. porque Porque muchas empresas... No consumen a no ser que comen, co cobren comisiones o ganen dinero. Por eso no son sostenibles, dejan de consumir porque no ganan dinero, ¿no? muchos. Porque el producto es muy costoso normalmente. Sin embargo aquí mucha gente que no hace red y no gana dinero porque no quiere hacer el esfuerzo, pero sigue consumiendo. Porque al final es un producto que consume todo el mundo. Eso es lo que le da a DXM esa habilidad de sostenibilidad y de mantenerse el crecimiento. Pues yo no creo que nadie deje de consumir una pasta de dientes orgánica que puede ingerirla y no tiene fútbol. mundo sabemos que el fútbol te hace más tonto. Ya no vamos a hablar del ganoderma, que te hace más inteligente. Pero bueno, como no se nota, pero hay muchos estudios que demuestran que el fútbol te hace más tonto. Yo creo que nadie quiere ser más tonto. Entonces, seguirán consumiendo. Hay un diamante corona en Filipinas, que yo me quedé muy sorprendido, que vino a España a dar una charla, no me acuerdo su nombre, hizo toda su vez solo capta de dientes. Increíble. El hombre en la India, o en Filipinas, perdón, tiene cinco todoterrenos, cinco camionetas, creo que la llamáis en Estados Unidos, de cinco colores diferentes, con que va a juego con el polo que sale los cinco días de la semana, de lunes a viernes. ¿Vale? Está bien, es su deseo, es su historia, ¿no? Con esto os quiero decir que tenéis que encontrar que están ahí, están en vuestra zona donde vivís, están en vuestras redes sociales, están alguno en vuestra familia, porque pues la familia a veces es, es bastante, ¿cómo se dice un insulto que no sea muy grosero, <risa> flojos? <risa> no. Y no quieren que tú tengas éxito, vamos, vamos, por favor. Envidiosos. Envidiosos. Y te va a decir que tú no puedes. Y si tú le crees que tú no puedes, pues al final no puedes. Pero No porque no puedas. Porque tú crees que no puedes, que te ha hecho alguien que no puede. Entonces, eh, cuidado. Que yo ahora mismo en mi ciudad, no sé cuántos distribuidores tendré. Bueno, yo vivo en una ciudad pequeña que tendrá 60.000 habitantes. Eh, pues habrá 100 distribuidores. Solo mi esposa es el diamante de todos ellos. Bueno pero los demás que consumen. Es una decisión no importa. Pero tengo diamantes en Chicago, en Nueva York, en Madrid, en Sevilla. Tengo a punto de tener uno en Londres. Es, es espectacular. Tener un negocio internacional sin inversión. Vamos, eso es lo que tenéis. Bueno, yo creo que con esto es suficiente por hoy preguntarme lo que queráis. Quiero que participéis, quiero que me preguntéis, quiero que me digáis alguna duda que tengáis sobre esto. Nada más animarles también a que a que, a que se la crean. Eh, eh, tenemos el vehículo, tenemos, eh, tenemos eh, el, el Ferrari, tenemos las llaves, pero falta el piloto. Nosotros somos esos pilotos, créansela. DXN puede, puede cambiar nuestro estilo de vida, eso es de verdad. Y yo lo empiezo a ver ya un poquito. Eh, no facturaba mucho, pero ahorita es el enfoque y sí, sí hace la diferencia. Eh, compren sus productos, es importante que conozcan su, uh, su rango de acuerdo a la cantidad de puntos tienen un rango y es el porcentaje de comisión eh, sería uno de los buenos temas para la siguiente semana eh, por ahí tengo una persona ofelia de la Torre que está conectada ella está a punto de ser estrella ya se va a convertir en estrella casi casi ella sola lo ha hecho la felicidad. Gloria a Dios, Gloria a Dios y un diamante en bruto. Perdóname, Israel, porque yo me emociono. Lo más importante en nuestras redes son los agentes estrellas. Claro. Estas personas son las que son capaces de encontrar otros agentes estrellas. Vamos. Sí, y vamos a, a ayudarla. Vamos a ayudarla, señora Ofelia. Este, también entró por salud, pero yo, yo veo ahí eh, a, a, un, a un próximo diamante. Entonces, cuente con, con el apoyo de nosotros. Eh, mi madre, la señora Mercedes también, parece que ya se están poniendo las pilas para trabajar. Ella ya es estrella y ya tiene tres líneas listas para empezar a trabajar y convertirse en rubi. Entonces sí. hay, que, hay que creérnoslas. Y de verdad que lo pueden, lo puedo yo ver, lo pueden ver en Teo. Eh, él ya se dedica a eso, él ya vive de XN, tiene todo el tiempo para su familia, tiene todo el tiempo para él. Y a veces, como como escuchábamos en algunos videos, ¿no? A veces uno no sabe ni qué hacer, <risa> pero porque está aburrido <risa> en casa, porque, eh, bueno, ya, ya, ya la cuestión financiera pasa a segundo término, ¿correcto? Fíjate, eh, siempre me, cuen, me gusta contar esto. Débora, Ofelia, Yasmín y Mercedes. Mujeres, benditas mujeres que nos dieron en la vida. Es Maravilloso. Es estadística. 70% de personas que tienen éxito en este negocio son mujeres. No es casualidad. Es más fácil con vosotras. Yo, la verdad, quiero y gracias a Dios todos los días por tener la mujer que tengo y por estar rodeado de... Hay algún genio, como Israel, que siempre es un genio, pero, eh, en fin, yo, de verdad, que me alegro muchísimo. Y recuerden nada más de, de, su, de sus PBs, como lo que vimos ahorita, nada más resumiendo. Los PBs es la comisión personal, pero de DXN no les paga nada más por su comisión personal. Les paga por, por la el consumo de los las otras personas que están en su red. Entonces, al final del mes, les pagan su comisión, el porcentaje que, que están dependiendo de los puntos que tengan, más aparte lo que genera nuestra red. Se van a empezar a ver dinero. Hay que hacerlo de forma seria y de verdad que vamos a empezar a ver dinero extra que después no se va a convertir en el extra. Eh, después va a ser la entrada principal y nuestros trabajos van a ser la entrada extra. Ya después pensaremos en si seguimos trabajando o no. Pero por ahorita hay que, hay que enfocarnos en, en, en tener nuestros, nuestros seis personales. Ah, como les dije al principio, un líder no nace, se hace pero sí tenemos esa intuición de saber quiénes van a funcionar como líderes y quiénes van a funcionar como consumidores. Entonces, estructuremos esa red y verán que la cuestión financiera va a empezar a funcionar, va a empezar a crecer. ¿Alguna pregunta que tenga alguien? nadie. Hay una Les doy la dirección del centro de distribución de Chicago para que compren sus productos que están cerca de allá del Midway. Es el 4134 West, en la 63 Row, en Chicago, Illinois. El código pues sale es 66229. Está, va a estar en el chat, lo voy a poner también ahí en el siguiente video. Y ahí pueden ir directamente con la señora de Almanza, el señor José Almanza, y hijos a los cuales les mando un... Un saludo, un abrazo, que siempre están ayudando a la gente eh, de, de muy buena gana. Muy buena gana. Muchas gracias por su, por su ayuda también y, y bueno, eh, eh, ahí, ahí vamos a dejarle. Nadie tiene preguntas. Nos vemos la siguiente semana. Estaremos eh, la siguiente semana. Vamos, ¿qué les parece si vemos ya? Hablamos de porcentajes. Uh -huh. ¿En dónde estamos parados? ¿Y qué necesitamos hacer? Los vamos a llevar de la mano para que empecemos a ganar dinero. ¿Ok? Nos vemos entonces. Pero... Una pregunta. Eh, poneros una meta. Sí. Este mes tenéis que acabar con un volumen mínimo que sea superior al mes pasado. Sí. Un 30% más, un 20% más. Mirar cuánto hiciste entrar a la oficina virtual, cuántos clubes hiciste personales y grupales. E intentar aumentar un 20% este mes. Te voy a tres días. En sí. esos tres días, buscar más clientes que quieran comprar el producto. Y poneros la meta de subir un 20% mensual. No hay que ponerse metas grandes, sino metas pequeñas, paulatinamente. Un 20%, un 15%, no sé, lo que cada uno estime. Y voy a hablar con mi esposa, amor, ¿estás por ahí? Eh, vamos a, ¿Qué te parece si hacemos un pequeño promoción en dinero para el grupo de Israel? Claro, vamos a pensarlo. Lo hicimos en el grupo de Colombia y funcionó muy bien. Les dijimos que aquellos que hacían, por ejemplo, eh, creo que eran 100 PVs personales y 300 grupales, en total 400, vamos viendo, obviamente, el que ya lo tiene hecho no, no entra en el juego, sino que habría que aumentar un tanto por ciento, les damos, por ejemplo, no sé, 200, 300 dólares a cada uno de ellos, vamos viendo. Eh. Voy a pensarlo con mi esposa y para la próxima reunión os planteamos, una promoción, un premio en dinero. ¿Te parece bien? Excelente, me encanta. Hey, muy, bien. muy bien. Entonces, si más, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. bendiciones para todos. Gracias. Subiré el vídeo, ¿eh? Claro. Dentro de claro. un ratito.